Constitución Política de la República de Nicaragua Título 8 de la Organización del Estado Capítulo 1 Principios Generales Artículo 130 Ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que aquellas atribuidas por la Constitución y las leyes. Todo funcionario público actuará en estricto respeto a los principios de constitucionalidad y legalidad. Los funcionarios electos por la Asamblea Nacional continuarán en el ejercicio de su cargo después del vencimiento de su mandato para el que fueron electos hasta que sean elegidos y tomen posesión quienes deban sustituirlos de conformidad a la Constitución política. Todo funcionario del Estado debe rendir cuenta de sus bienes antes de asumir su cargo y después de entregarlo. La ley regula esta materia. Los funcionarios públicos de cualquier poder del Estado elegidos directa e indirectamente, los ministros y viceministros de Estado, los presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales y los embajadores de Nicaragua en el exterior no pueden obtener concesión alguna del Estado. Tampoco podrán actuar como apoderados o gestores de empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en contrataciones de estas con el Estado. La violación de esta disposición anula las concesiones o ventajas obtenidas y causa pérdida de la representación y el cargo. La Asamblea Nacional, mediante resolución aprobada por dos tercios de los votos de sus miembros, podrá declarar la privación de inmunidad del presidente o del vicepresidente de la República. Respecto a otros funcionarios, la resolución será aprobada con el voto favorable de la mayoría de sus miembros. Sin este procedimiento, los funcionarios públicos que, conforme la presente Constitución, gozan de inmunidad, no podrán ser detenidos ni procesados, excepto en causas relativas a los derechos de familia y laborales. La inmunidad es renunciable. La ley regulará esta materia. En los casos de privación de la inmunidad por causas penales contra el presidente o el vicepresidente de la República, una vez privados de ella, es competente para procesarlos la Corte Suprema de Justicia en Pleno. En todas las funciones del poder soberano establecidas en esta Constitución, no se podrán hacer recaer nombramientos en personas que tengan parentesco cercano con la autoridad que hace el nombramiento y, en su caso, con la persona de donde hubiere emanado esta autoridad. Para los nombramientos de los funcionarios principales se regirá la prohibición del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La ley regulará esta materia. Esta prohibición no comprende el caso de los nombramientos que correspondan al cumplimiento de la Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, Ley de Carrera Docente, de Carrera Judicial, de Carrera del Servicio Exterior, ley de carrera sanitaria, ley de carrera municipal y demás leyes similares que se dictaren.